Eh, eh, donde se dispone a anunciar a toda la, la nación que eh, un miembro de su. un alto miembro, pero un, un, con una investidura muy alta, ¿verdad? Teniente coronel. Teniente coronel, a dos pasos de general. Eh, donde Juan aparece. Reyes Martínez, es el Donde coronel. aparece con. Eh, en un video que uh, arengando la, la, a la masa que de una forma u otra apoyen un candidato que está terciando en el en esta contienda electoral de las primarias donde los principales partidos PRD y P, PRD, PRM y PLD se, el día 11 perdón, el día 6 van a decidir quienes los van a representar en las elecciones eh, venideras eh, ver esto eh, de manera abierta eh, viola los artículos yo creo que los ciento y pico 208, una cosa así de la, de, lo, de, lo, de la ley orgánica de, la, de las fuerzas armadas y inmediatamente eh, lo retiran de de las, de las vías, de las filas del, de la del, de nuestro ejército nacional el para todos no es, un, es un secreto y, y no se hace así a, a, abierta ese tipo de declaraciones pero sabemos que el rango de mayor en adelante a, ahora no ahora hay una ley castrense una ley que eh, le pone un cerco más eh, le pone más legalidad a los ascensos eh, militares, eh, gracias a Dios, sí, es cierto, se han minimizado. Ese, pero todo lo que hemos pasado por ahí, hemos sido parte de miembros cercanos, familiar cercanos de, de, de las instituciones. Eh, yo estudié, mis dos especialidades yo las hice en un hospital militar, y uno ver eh, muchachos de, de 21 años ascendiendo de manera rápida, en, la, en las filas militares en esa época eso, eso, era, eso era algo fácil yo ve, yo una, una, recuerdo una vez que fue un cirujano no, era todavía era residente y fue a hacer una su especialidad eh, a Venezuela y cuando regresó ya era coronel y el, el señor ni aquí estaba o sea que eh, se ve en la en las filas militares siempre hay un coqueteo con el que posiblemente va a ser que lo nombre el presidente, ¿verdad? El jefe. Y si, si lo nombra el presidente, el jefe político. ¿Sí o no? Y si lo, el jefe lo nombra, es porque ese militar tiene acercamiento, no por, no por los méritos. Aquí no se nombra a nadie por mérito, ni por curso, ni por nada de eso. Aquí nadie... Aquí nadie ministro de que por es el norte prosulta de, de, de lo que está haciendo. Eso no es verdad. Eso no es verdad y eso lo sabe todo el mundo. Ahora bien, de que la Fuerza, ya la Fuerza Armada, de manera descarada, lo hace en un video, ya no solamente está violando las leyes castrenses, las leyes, eh, castrense, ya leyes de, de, de militares, sino también le dando un mensaje y uno... En los tiempos sombríos aquellos donde el, los 16 de mayo los militares que cuidaban las urnas y los militares que cuidaban los centros de votación tenían en la, eh, en la, en la, en la bayoneta una bandera del partido de ese, de ese entonces. Y sabemos las, la, lo, lo que eso representaba en esa época. No queremos volver a esos, a esos tiempos. Creo que es un ejemplo. Creo que no es el, es el único, tampoco. Y también que hay que investigar a fondo ese, ese, ese hecho, porque no es un hecho aislado. No es un hecho aislado y hay que investigarlo. No se va a quedar ahí, que vamos a tumbar eh, la punta del iceberg, se fue el coronel, ya se quedó el problema ahí. Porque alguien lo grabó, un coronel que ya se ve que ya eh, a punto de pensión, no va a perder su pensión, por, me da la mente y alegremente así, porque se, se, se armó de amor hacia un candidato y lo hizo público. No, ahí hay algo más. Ahí hay que investigar. Mira, con respecto a ese teniente coronel, apellido Martínez, que fue separado del ejército de la y República Dominicana en el día de ayer de manera deshonrosa, eh, eso tiene varias lecturas. Eh, yo entiendo que un militar ya a, un, a punto de ser ya ese wow, rango, qué sí. sé yo que pudo, pudo haber escalado hasta el rango de ser general en cualquier momento.